Bueno, saludos, soy Israel Manguera, en esta hora les voy a mostrar la solución de disco duro y inmemorial 100%. Para solucionar el problema simplemente tienen que hacer lo siguiente. Se van a, a dar clic derecho sobre la barra de tareas y, y damos clic en Administrador de Tareas. Vemos aquí, entonces lo que vamos, vamos a trabajar en este cuadro. Este programa como lo ven aquí sale coloreado debido a que estoy grabando con él. Y exige bastante memoria y muy poco disco duro. Como pueden ver, mi disco duro está en 5 y memoria 75%, porque es lo que más estoy usando ahora. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para eh, solucionar este problema cuando le salga disco duro a 100%? Obvio que a mí no me sale porque ya sé cuál es la fórmula y, y lo soluciono. Entonces, la fórmula es la siguiente: ustedes van a buscar pro, los programas que más recursos estén gastando, como en el caso de estos. Está, salando, está gastando mucha memoria y disco duro de vez en cuando, entonces dan clic derecho en el programa que quieren eh, que les ahorre gasto de memoria y disco duro y le dan clic en ir a detalles una vez tenga que, eh, como, como le dimos clic al programa y le dimos la orden al sistema de que nos mandara detalles de ese programa nos deja para lo mío aquí la opción, nos deja seleccionada la opción del programa está. Entonces, vamos a dar clic derecho ahí nuevamente y vamos a darle clic en establecer prioridad. La prioridad de este programa está en normal. La vamos a poner en baja. Luego, damos clic en, cambi en cambi cambiar prioridad. Damos clic allí y nos vamos otra vez a proceso, eh, proceso y buscamos otro que esté en la misma situación. Y así hacemos sucesivamente con los que más recursos nos estén gastando hasta que eh, por ahí en un lazo de media hora ustedes van a ver el, el cambio en la memoria y el disco duro. Siempre hacen eso y sin, sin instalar ningún programa. Eh, no confíen mucho en, esos, en, esos, en esas estrategias que hay de instalando programas y todo eso porque debido a que eso trae unos efectos secundarios y comienza a poner el sistema un poco lento. Luego que, de que hayan, hayan hecho ello con, con todos los, los programas que ustedes quieren bajarle eh, los recursos para que no les salen mucha memoria y disco duro y así el sistema trabaje de una forma adecuada. Se vienen aquí a la pila del sistema, aquí a la batería, pila o batería como lo quieran llamar. Van a dar clic allí y van a subir el rendimiento al máximo para que esto así le envíe más energía al procesador al descubrir la memoria y así trabajen de una forma adecuada lo hacen estando conectado y también cuando esté desconectado tienen que hacer esta misma configuración para que les quede predeterminada y así solucionan el problema de memoria y duros al 100% no busquen otra solución debido a que va a traer consecuencias o efectos secundarios que no les es beneficioso al sistema de no ser así, miren que no me funcionaría. A mí, miren que mi disco duro no, no ha pasado de, de 5%. Y si pasa, vuelve y baja. Y las memorias están cerca de 10 porque estoy grabando. Esto está jalando mucho el, el programa con el que estoy grabando. Y además, tengo ejecuta, están, se, se están ejecutando en segundo plano todos los programas a dos, O sea, y jalan mucho. Pero igual, mi sistema está funcionando a la perfección. Porque lo hago cada vez que es necesario. Lo otro también es que pueden cerrar los programas que no necesiten desde aquí. Dan clic derecho y le dan clic en finalizar tareas. De esa forma solucionan este problema sin instalar ningún software adicional. Eso ha sido todo para hoy, espero que lo disfruten. Y si algo me comentan en la descripción del video, y no olviden de suscribirse. Chao.